Hola, soy Carmen Berlanga, arquitecta y consultora Feng Shui. En este vídeo quiero contarte mi historia con el Feng Shui y cómo transformó mi vida. Recuerdo que iba en el metro un día más al trabajo y iba intentando motivarme para empezar el día con energía, ilusionada, pero era difícil porque había un montón de personas con caras largas, caras tristes y al final pues acababa bajando también mi energía. Estaba feliz porque iba hacia mi trabajo como arquitecta en una empresa de reformas pero era un trabajo que se estaba volviendo un poco monótono, eh, ya no estaba aprendiendo casi nada y era demasiado técnico. Echaba en falta un punto de vista más cercano a las personas, más a sus emociones en sus casas cada día y poder ayudarles de forma más directa. De repente, en ese vagón subió una mujer y se sentó en el asiento de enfrente. Su energía era distinta a la del resto que íbamos en ese vagón. Estaba alegre, iba feliz de verdad y me fijé en que iba leyendo un libro, súper concentrada y entonces hizo que me fijara en la portada del libro. El libro hablaba sobre Feng Shui y cómo cambiar tu vida. Había algo en esa mujer y su energía que despertó en mí la curiosidad de querer indagar en el Feng Shui. Además, por aquel entonces estaba leyendo un montón de libros de desarrollo personal y energías. Algo en me hizo clic y sentí que mi vida dio un giro de 180 grados, sentí que el Feng Shui Podía ser el punto clave de unión entre el mundo de la arquitectura y el mundo de las energías. Era algo que llevaba mucho tiempo buscando. Cuando salí de trabajar me acuerdo que pasé por la primera librería que encontré y me compré varios libros de Feng Shui porque estaba súper emocionada e impaciente por empezar a leerlos y descubrir los beneficios que puede aportar este arte milenario a nuestra vida. Comencé a analizar mi casa y a verla con ojos Feng Shui y me di cuenta de que esos espacios estaban mal equilibrados energéticamente, eran fríos y faltos de luz. Así que todo esto causaba que fuera una chica introvertida, eh, me costaba relacionarme, eh, me costaba concentrarme y dormir bien. Así que por fin tenía la solución delante de mí y era algo que llevaba esperando durante muchos años. Poco a poco, mis espacios fueron cambiando y sentía mayor bienestar. Además, mejoré varios aspectos de mi vida, me relacionaba más abiertamente, mejoré mi relación de pareja, me volví más empática, me ofrecieron varios trabajos, me concentraba mejor a la hora de estudiar o de leer y descansaba mejor por las noches, por lo que me levantaba cada día con más energía para empezar el día. Ahora era yo la que iba feliz por las mañanas en el metro, así que decidí dar el siguiente paso, ayudar a cambiar la vida de las personas. Mi misión es enseñarte a hacer Feng Shui para transformar tu casa y que así atraigas prosperidad a tu vida, mejorando tu salud, tus relaciones y tu trabajo. Porque como está tu casa, está tu vida. Ahora que ya conoces mi historia, me encantaría saber la tuya y por qué quieres aplicar Feng Shui.